En Charlie, posición. Eso señores, procedemos a avanzar al sur. Hacia punto división y ya partimos. Bravo, Charlie coge hacia bravo. Negativo. Tauro coge hacia bravo. Punto B. Procedemos. 5-4, Charlie. Charlie Nos movemos a, a punto división. Control que eh, último Último. Eh, eh, va segundo, voy yo tercero, puertas cuarto y Blanco último. Control de suele en el avance del resto de equipos, quedamos Últimos. Si ¿Sí lo, ¿sí lo viste, Pili. User left your channel. 174, más o menos, creo que como una abertura. afirma oh, no. Ah, firma. Que cruce todo Charlie. bien Charlie en punto división las torres de vigilancia no están ocupadas de punto alfa las de punto Charlie que se va a ocupar delgado sí están ocupadas mucho Confirmo, Tauro mantiene contacto enemigo estoy a la espera de su ingreso en punto alfa y procedemos rápidamente. se eh, avanza, Salazar? Delgado, ¿me copias? Sí, Ale. Vamos detrás de ustedes. 5-4, ¿puedes hacer la revisión con tu ingeniero de si esa... vaya se puede cortar? Se sí. las revisa si puedes cortar la reja. Debe ser así que se corte la valla podemos hacer el ingreso desde el norte al punto alfa para todas las unidades tengo movimiento en la puerta del complejo ¿Listo? del punto charlie sí. delgado si sí, ya está, ya está formado, gracias vale eh, si se puede cortar la valla vamos a ingresar por el norte camífero estamos muchachos. Daleamos detrás de ustedes y pasamos. Esperen a que. a que Delgado se mueva y hacemos el ataque. Nos movemos, nosotros Pasamos directo a destruirlo a la, la radiolesa no, no, no, no, no. Lo caliente está en esta una, zona. Patrulla abajo, una patrulla, una patrulla. Charlie, hay una patrulla. Vol sur. 5-4 vienen hacia mi posición o puedo ingresar. Charlie, entremos, entremos rápido y nosotros procedemos igual. 5-4, vamos a saltar el muro, entonces, 5 segundos. Arra. Atentos, chicos, atentos. Qué puta, ¿qué hacemos con esa patrulla? Y, eh, Aroca, vas a mantener este punto, ¿vale? Si sí. lo acaso de la cercana. Tiro enemigo, ¿cierto? Ahí tienes muy buena visual. Afirmativo, son dos. Arias, Arias lo tiene visual, Arias lo tiene visual. Teniente Arias lo tiene visual. Sargento Arias. Arias, te vas a cargar de, esa, de esos dos. A eh, firma, yo me encargo de esta patrulla porque ahí es mi ingreso. Vale, eh, esa nos excluye a nosotros el paso, entonces para que te encargues rápido. ¿Y Estoy esperando de, de la entrada. y encontrar al punto de, ingresamos, de ingresamos. Bueno, eh, ya de... ellos vieron el vigía que hay ahí a las 12 de nosotros. ¿Ellos no han visto al vigía o sí? Esa es la entrada ese. Sí, ellos ya lo vieron. De nos tenemos que encargar nosotros cuando entremos. Listo. Es que la vuelta era entrar por dentro, pero como no se puedo. Se volvió que tenía el dedo. Míralo, rápido, igual. Ahora están, ahora están. Vamos, vamos, entramos rápido. Let's go, te sigo. Pero señores, cúranse acá, Salazar. Venga, coja eso Salazar, coja el cortalambres y córtelo para poder entrar. Vamos con Salazar. Puta. coge el corta abre la reja para poder ingresar si sí, si sí, esa esa si sí, esa, esa, no esta, esta, esta que tienes ahí, esta no ingresen por aquí por el alambre Está detrás, está atrás venga, en inglés, en inglés. De caña, yo buscar otra entrada porque no se ha vuelto a estar más buqueada. Copy, copy. Si quieres, voy contigo. Confío en él. Voy contigo, voy contigo, vamos. Media, quedas a cargo, listo. Copy, copy. Recuerden que los objetivo es destruir. caído, vamos por la puerta, toca por la puerta que está a las 6 del lado derecho ¿te acuerdas? porque aquí nos vamos a dar toda la vuelta y esto todo es vaya yo no sé parce, ¿por qué no no veo el hueco. Situación sí, de los equipos, Foxtrot, Charlie. No, igual notifica la división que hicimos. Sí, sí, espera. Nadia, ¿cómo van? Foxtrot, Charlie, me reciben. Ya estamos en la, en la zona. Foxtrot se tuvo que hacer una división por problemas, listo. Queda Media, pero. No se está. Se están tratando el personal, pero ya en quién estamos 50 en toda la puerta Caída, caída Puta Hay más guardias allá Delgado está bien Y Delgado aquí quién se va? ¿Quién se va? Charlie me recibe, Con oh, Bueno, Sofio ¿Te devolviste o qué? La Listo, estamos adentro. Vamos a proceder con la detonación de las de la instalaciones. Vamos a pegarnos la bodega esa porque... Esa... Oh, no. Aquí, aquí, aquí, aquí. Cuidado, que es la que van a explotar. Espera, <risa> Charlie, Charlie, Charlie. Hey, ¿Qué pasó con la entonación? Ya, ya estamos en esa, estamos en esa, están tocando la explosión. Totén ese rápido. ¿Quién? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Lo tengo con el láser, ¿lo ves? Detonación. No, Tony, no, Tony, no, Tony. Vamos a la par mía, a la par mía, chicos. Vamos, vamos, vamos. Voy a mirar quién es. No, Tony, que hay un caballo fuera de la zona. Ey, en la juega, que del lado de sí, derecho, sonido. en toda la puerta, hay una.50. Sí, estoy lo cargo Enemigo, estoy a la izquierda. Yo le doy luz verde, muchachos, para la detonación. Cañas. Vamos, vamos. Sí, Aquí estamos bien. Para acá. No, no. Ah, mira, detrás Yo de, Salazar, de Salazar, O aquí. De estos vehículos, detrás acá, acá, acá. Comienza la detonación. Listo, desalazar, detony, deton, desalazar, retone. Luis, encárgate de él, porfa. Equipo 4, Edificio. Excelente, equipo Tauro se encuentra en punto de acceso. 5 sí, de punto por clock. Lo siento, Tauro, si pueden mantener que tenemos un. para barca vieja. 5 de 4, las No existe, pero. Es que no Copy. Existe. No, no, eso es. Eso es demasiado fuerte. Me da un se Muy bien, se le es buena. Eso, buena, buena, buena. Sí, bueno, Sofia, estoy mal y no me había dado cuenta. Your ¿Opi? ¿Opi? Yo vi la puerta en todo el lado izquierdo del complejo. La puerta por donde porque... Hacia el suético vi la puerta de ese complejo. Dureco, dale, Charlie me recibe, Charlie me recibe Vamos, vamos Por aquí está Lo pigías a las dos El ¿tienes alguna comunicación para el equipo? Charlie? Negativo ¿Cuál fue la última localización de... Punto sí. Alfa Pero negativo estás más cerca o yo estoy más cerca? Si ir podré buscar. ¿Cuál es tu mente? Soy justo sobre Torre Torreos. Delgado, que yo sepa, no tenemos ningún tipo de apoyo. Yo estoy más cerca. Pues espera, espera varias. Arias. Delgado, lo van a sacar en helicóptero. hacemos avancemos al objetivo, avancemos al objetivo. Más a la objetiva vamos a la Civiles, civiles, civiles, civiles. la visión. la visión. 50, 50. Alguien que ocupe mi 20. Mi 20, alguien a mi 20. Aquí finiría de Charlie. Tenemos dos operadores caídos. Estamos manteniendo la zona acá. Requieren la vuelta. 6-1, 6, 1, 6 1. Ale, ale, sustituye, no sustituye, chata adelante Aquí ya está el médico eh Uy, bueno. Ah, médico, me hace una mano. Muy bueno. Hay médico. Luis, ah, vea ahí. Ay, me duele. Ah, Saludos <risa> es las la gracias. Teniente. Estamos en Casi me huele la cabeza. Volví muchachos, equipo Charlie se dirige a por acceso Listo, Cañas, hay que movernos. Listo. Listo, muchachos? Médico, avísame. Estamos seguimos. estamos en Ya me puedo mover, no hay lío, dale. Dale, dale. Listo. Listo. González, sí. eso, vamos Luz verde, Charlie. El tiene un hombre caído acá. En Uy, gono, Sofía, ¿quién fue este? ¿Quién es ese? Salazar Salazar, Salazar, Salazar. Y lo mato. Dale, dale, nos metemos, nos metemos de una. A civiles, a los No te quedes. Listo, ya binomios. Estoy a izquierda, se ¿sí? salía. Ya binomios y puntico verde en donde están limpios. Listo, González, entra. No, aquí no, muchachos despejado. despejado la siguiente vayan expandiéndose hacia la izquierda listo Valencia. Dale, continúa, continúa. Valencia. Valencia, Valencia. User left your channel. Valencia, se limpio. Puta. Aquí avancemos. Sigue. Sí. ¿Hay algún caído delgado? Negativo. todos exactos? Salazar Mejía 5. User joined your channel. Eso, en la cancha. Hay más viviendas. Negativo, en esa zona no. Y los civiles caídos. Por ahora no vienen ninguno. civiles por ahí, los... pero no son prioridad. Venga, las otras pero no puede ser uno de esos. Ah, vea, encontré, está allá, ahí, encontré está ahí viene, no, no, no. encontré hasta acá. Chachos, confirmación, Gracias. encontramos a Potus. 5-4. Tú eres el que estaba allá adentro, Potos. Vamos a empezar a limpiar el whisky. De punto Charlie. Y no Teniente. Estamos con ustedes. Qué bueno verlo. venga A tu detención. punto de reunión, para para resúneas. Punto de reunión, eh, a la puerta de acceso. Foxtrot, entregan a POTUS eh, lo más rápido posible, estamos brindando seguridad pues Sí. Chacho, nos volvemos a punto de acceso, listo, brinden seguridad Vamos. Vamos Vámonos, vámonos Rápido, rápido Brinden seguridad POTUS, no lo han botado Vamos chicos, que último Copy. Avanzamos ah, en entonces. Todo esto, cañas. Delgado, ¿confirmas el punto? División. Muchachos, recuerden cómo se hace la posición para cubrir el VIP. Vehículo por el eco, muy atentos, Fox. Uy, al eco no, de este lado no, vámonos. Oh, vamos. Recuerden diamante, diamante, cubriendo el VIP. ¿Hacia dónde, Delgado? Acceso, acceso. Izquierda, por eso a la izquierda. Y postro, llegando a punto de acceso con puntos Uy, no volvió, Muévete, muévete, no frenes. Espacio, espacio, espacio, espacio, espacio, espacio. Dale espacio, dale espacio ahí allá, ya para acá. No, este tipo no despierta. Huertas, ¿quién es el médico? ¿Tú? Sí, Todos sí, sí, adentro, hagan perímetro por fuera. Luis, ayuda ahí a, a los que están heridos. ¡Médico, médico, médico! Ojo, Salazar, no va a subir, no se va a subir, subir, subir, subir, subir. Uy, no se a subir, Salazar, no a subir. Venga, Pinilla, ¿de esta visita de, de, de? Ahí asistencia subir. médica? Allá arriba. Pequito. ¿Me confirman? Tenemos de la, de a fotos. Sí, Listo, señores. Nos fuimos, nos fuimos, nos no fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos. Avalancha, avalancha, coigo avalancha, avalancha. Ya, por fin, por fin. Avalancha, teniente conmigo, listo. Vámonos, vámonos, vámonos. Huertas, huertas. Nos vamos, cuatro, nos vamos. ¿Caso, tu caso? lauro, nos fuimos. nos mucho. años Cuatro de avalancha, nos movemos, nos movemos Señores, separados, equipos separados, listo. Vamos a hacer una. Un diagrama entre ambos y el otro. Usted sigame, usted sigame, usted 5-4, sígame. Charlie, se toma más que todo el whisky. González, okay, pues abriré. R, Tauro, toma el R. Hagas un poquito más al medio, te mientes. Alcero, cero, cero. A las seis, a las seis, a las seis, a las seis. Que siga teniente, siga, siga, siga. No se pare, no se pare. ¿Qué fue? Vamos, pues A este teniente. Vamos, vamos. <susurra> vamos. vehículo al vehículo. Tauro, Tauro, al vehículo. Cuando quieras la finalización. Tome, quedas la finalización. Mejía arriba. Cañajaba. Ruiz arriba. Uy, Potus. Se hace, cambia. Falta González, falta González. Falta González, falta tomar Víctor 2, listo. Copio. Cinco a la espera de salida. Uy, canosa. Víctor 1, en no movimiento hacia el puente sí, estoy en modo Víctor 2 detrás de Víctor 1 Víctor 3 a la cola Un con las cabritas, ¿no? Salazar, ya sabe, des despacio porque llevamos el Apotus y una volqueteada y nos cobran la vida. Ay, ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo vamos? ¿Ya no qué? Uff, vaya misión. Recuperamos a nuestro querido teniente, Le Teniente. Adelante de nosotros Oiga Víctor dos, no más ya es para tarapotus. No, no, se va bien Ya lo atendió el médico la hice. Llevamos el mejor conductor. Ahí